Bueno, y nos ocupamos nuevamente de eh, la persona, Fernando Montiel Sabaj, justamente que atacó o intentó no gatillar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, bueno, sigue la investigación, Sofi, hay novedades, se va avanzando de a poco. Exactamente, bueno, sí, se va avanzando y se van incorporando cada uh -huh. vez más imágenes y también pruebas, ¿no? Todo lo que hace referencia a esta investigación que tiene como protagonistas no solamente a Fernando Sabac Montiel, sino también a su novia, Brenda Uliarte, que estamos viendo en imágenes. Sí. Eh, bueno, eh, una nueva imagen que se ha dado a conocer en las últimas horas tiene que ver con una manifestación el día 27 de agosto, allí a las afueras de la casa o cercano a la casa de la vicepresidenta en Recoleta, donde estuvo, estuvieron, al menos así lo muestra estas imágenes, que es de un canal de televisión, eh, tanto Sabac Montiel como su eh, pareja Brenda Uliarte, sí. a metros de Axel Kisilov. Sí, uh -huh. estas son las imágenes que están circulando eh, en estas últimas horas, en donde se los ve muy cercanos a ellos, eh, al gobernador eh, Kishilov, y bueno, también eh, ha generado eh, la alerta, ¿no? En cuanto a eh, hipótesis en de qué podría haber pasado. Claro, lo que pasa es que no o se con sabe. Intenciones. Claro, Exactamente. No se sabe si era, porque quizás, no sé, militaban en el mismo lugar o estaban allí justamente haciendo esa esa actividad o no entonces bueno por supuesto está todo esto en investigación y justamente está puesto en los ojos y sobre todo en este teléfono no que esto es la, la única información que se conoce después de conocerse valga la redundancia de que se había desbloqueado el celular de Brenda Bauliarte. Exactamente, también se está investigando, pero sí. bueno, en referencia a las imágenes, ya te cuento acerca del celular, en referencia a estas imágenes que estamos mencionando, uh -huh. se lo puede observar, ahí estamos viendo la imagen de Sabac Montiel con un barbijo blanco cuando eh, Kishilov eh, bajaba de un auto y saludaba a la militancia ah, atrás. que estás, estaba ¿no? frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ese día... Justamente militantes habían convocado a movilizarse allí en la esquina de Juncal y Uruguay. En medio de. Eh, recordemos este día que había una puja bastante tensa por parte de. Eh, el, eh, ay, se me fue el no, De la reta, ¿no? Que había. había Horacio Rodríguez eh, claro, Horacio uh -huh. Rodríguez Larreta, que había colocado vallas a los alrededores de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Y sí. esto había generado también eh, un malestar por parte de los eh, militantes. Claro. Y es esta la imagen. Que aportó, bueno, un canal de Buenos Aires, ese 5N. Que marcan los que copitos. Ahí muestran. exactamente. La presencia de Montiel allí. Esta imagen, bueno... Sabas Montiel, le, le doy vuelta el apellido. Siempre. Sí, eh, bueno, ya está, ya está incorporado en uh -huh. el expediente que lleva adelante la investigación, María Eugenia Capuchetti. En cuanto al celular, me sí. hacías referencia, bueno, se encontró en el celular de Brenda Uliarte una carpeta segura. Recordemos que ella, cuando le solicitaron eh, el, diríamos, el, el desbloqueo del celular, ella se negó a realizarlo y sin embargo se pudo eh, lograr ingresar igual al, a lo que es el, la memoria interna de este dispositivo y allí se encontró una carpeta segura. Hasta el momento no ha trascendido qué información tiene esa carpeta segura Bien pero la verdad es que eh, es motivo de investigación que se están analizando por estas horas. Eh, obviamente que se está cada vez complicando la situación para ambos, sobre todo por la cantidad de pruebas que han sido incorporadas al expediente. Por otro lado, el padre de Brenda Uliarte eh, también hizo referencia a que es una persona que es inmadura y... Sí, que eh, tiene un retraso madurativo, eso fue lo que dijo el padre y quiere que la declaren imputable. Eso es lo que él pretende sí. y va a ir por esa línea también de defensa uh -huh. el padre de Brenda Uliarte. Gracias, Sofía.